A todos los que pueda interesar. Se sabe que yo, Nikola Tesla, inventé ciertas mejoras nuevas y útiles en métodos y aparatos para iluminación eléctrica, de los cuales la siguiente es una especificación, haciendo referencia a los dibujos que acompañan y forman parte de la misma. Esta invención consiste en un nuevo método y aparato para producir luz por medio de electricidad. Para una mejor comprensión de la invención, puede afirmarse, en primer lugar, que hasta ahora he producido y empleado corrientes de muy alta frecuencia para el funcionamiento de dispositivos de traducción, tales como lámparas eléctricas, y, en segundo lugar, que también se han producido corrientes de alto potencial y empleados para obtener efectos luminosos, y esto, en un sentido amplio, puede considerarse a los efectos de este caso como el estado de la técnica anterior. Pero he descubierto que los resultados del carácter más útil se pueden asegurar en condiciones totalmente practicables por medio de corrientes eléctricas en las que están presentes las dos condiciones descritas anteriormente de alta frecuencia y gran diferencia de potencial. En otras palabras, he descubierto una energía de carácter frío que viola las leyes de la termodinámica. Esta energía es la que los griegos denominaron ETER y su propagación crea olas en la malla holográfica dando por resultado una ganancia de energía superior a la de la entrada del suministro eléctrico. He fijado los parámetros correspondientes y he obtenido la fórmula para la resonancia armónica, y es la siguiente. El periodo T, es igual a 2 pi por R al cuadrado, o también se puede expresar así. T, es igual a 2 pi por raíz cuadrada de L y C, donde L es una bobina y C es un capacitor. Para más información acerca de esto mira los vídeos de Amenofis, yo por ahora solo te digo que es difícil para mí definir los límites exactos de frecuencia y potencial en los que se basa mi descubrimiento, ya que los resultados obtenidos se deben ambos conjuntamente. Pero dejaría en claro que en cuanto a los límites inferiores de ambos, la frecuencia y el potencial más bajos que contemplo utilizar están muy por encima de lo que hasta ahora se ha considerado posible. Como ejemplo de lo que considero los límites más bajos posibles, diría que obtuve resultados bastante buenos con una frecuencia tan baja como 15.000 a 20.000 por segundo y un potencial de unos 20.000 voltios. Tanto la frecuencia como el potencial pueden aumentar enormemente por encima de estas cifras, los límites prácticos están determinados por el carácter del aparato y su capacidad para soportar la tensión. La realización de esta invención y la plena realización de las condiciones necesarias para la consecución de los resultados deseados implican, en primer lugar, un nuevo método y aparato para producir las corrientes o efectos eléctricos del carácter descrito. Segundo, un método novedoso para utilizar y aplicar el mismo para la producción de luz y, en tercer lugar, una nueva forma de dispositivo de traducción o aparato de iluminación. Estos ahora describiré. Para producir una corriente de muy alta frecuencia y muy alto potencial, se pueden emplear ciertos dispositivos bien conocidos. Por ejemplo, como la fuente principal de energía eléctrica o corriente, se puede usar un generador de corriente continua llamado comúnmente como carrete de Rumkorff, cuyo circuito puede interrumpirse con extrema rapidez mediante dispositivos mecánicos como por ejemplo el martillo Tremble y en cualquier caso, si el potencial es demasiado bajo, se puede emplear una bobina de inducción para elevarlo. O, finalmente, para superar las dificultades mecánicas, que en tales casos se vuelven prácticamente insuperables antes de que se obtengan los mejores resultados, se puede utilizar el principio de la descarga perturbadora llamada spark o alto de chispa. Por medio de este último plan, produzco una tasa de cambio mucho mayor en la corriente que por los otros medios sugeridos, y en la ilustración de mi invención limitaré la descripción de los medios o aparatos para producir la corriente a este plan, aunque no se entendería que me limito a su uso. La corriente de alta frecuencia, por lo tanto, que es necesaria para el funcionamiento exitoso de mi invención, produzco mediante la descarga perturbadora de la energía acumulada de un condensador que se mantiene cargando dicho condensador desde una fuente adecuada y descargándolo en un circuito o a través de un circuito adecuado. Relaciones de autoinducción, capacidad, resistencia y periodo de maneras bien entendidas. Se sabe que tal descarga es, bajo condiciones apropiadas, de carácter intermitente o oscilante, y de esta manera puede producirse una corriente que varía en intensidad a una velocidad enormemente rápida. Habiendo producido de la manera anterior una corriente de frecuencia excesiva, obtengo de ella, por medio de una bobina de inducción, potenciales enormemente elevados, es decir, en el circuito por el cual o en el que tiene lugar la descarga perturbadora del condensador, incluyo el primario de una bobina de inducción adecuada, y por una bobina secundaria de cable mucho más largo y más fino. Convierto a corrientes de potencial extremadamente alto. Las diferencias en la longitud de las bobinas primaria y secundaria en relación con la tasa de cambio enormemente rápida en la corriente primaria producen un secundario de enorme frecuencia y un potencial excesivamente alto. Tales corrientes no están, hasta donde yo sé, disponibles para su uso de las formas habituales. Pero he descubierto que si me conecto a cualquiera de los terminales de la bobina secundaria o fuente de corriente de alto potencial, los cables de entrada de dicho dispositivo, por ejemplo, como una lámpara incandescente ordinaria, sin intentar una explicación detallada de las causas a las que se puede atribuir este fenómeno, considero suficiente afirmar que, asumiendo que las teorías de los científicos, actualmente aceptadas, son correctas, los efectos así producidos son atribuibles al bombardeo molecular, la acción del condensador y disturbios eléctricos o etéricos. Cualquiera que sea el papel de cada una de estas causas en la producción de los efectos indicados, sin embargo, es un hecho que una tira de carbono o una masa de cualquier otra forma, ya sea de carbono o de cualquier sustancia más o menos conductiva en una forma enrarecida o receptor agotado y conectado directa o inductivamente a una fuente de energía eléctrica como la que he descrito, puede mantenerse a incandescencias si la frecuencia y el potencial de la corriente son suficientemente altos. Yo diría aquí que por los términos corrientes de alta frecuencia y alto potencial y expresiones similares que he usado en esta descripción no me refiero, necesariamente, a las corrientes en la aceptación habitual del término sino, en términos generales, a las perturbaciones eléctricas o efectos como los que se producirían en la fuente secundaria por la acción de la perturbación primaria o el efecto eléctrico. Es necesario observar al llevar a cabo esta invención que se debe tener cuidado para reducir al mínimo la oportunidad de disipación de la energía de los conductores intermedios a la fuente de corriente y al cuerpo que proporciona la luz. Para este propósito, los conductores deben estar libres de proyecciones y puntos si bien cubiertos o revestidos con un buen aislante. El cuerpo a ser incandescente debe ser seleccionado con vistas a su capacidad de resistir la acción a la que está expuesto sin ser rápidamente destruido, ya que algunos conductores serán consumidos más rápidamente que otros. Ahora me refiero a los dibujos adjuntos, en los que, la figura 1 es un diagrama de uno de los arreglos especiales que he empleado para llevar a cabo mi descubrimiento, y las fix. 2 y 3 son vistas en sección vertical de formas modificadas de dispositivos de iluminación que he ideado para usar con el sistema. Yo declaro que como todos los aparatos aquí mostrados, con la excepción de ciertas formas especiales de lámpara inventadas por mí, son o pueden ser de construcción bien conocida y de uso común para otros fines, he indicado partes tan conocidas por lo tanto por representaciones convencionales. G es la principal fuente de energía actual o eléctrica y consiste en un carrete generador de Rumkorff al que se le sincroniza el martillo Trembler en 10 Hz. Esto es lo que se llama sincronía y se trata de establecer un tren de pulsos de carácter negativo que genere olas dentro de las resonancias Schumann. He explicado anteriormente cómo varias formas de generadores podrían usarse para este propósito, pero en la presente ilustración supongo que G es un generador carrete de Rumkorff de pequeñas dimensiones. Bajo tales circunstancias elevo el potencial de la corriente por medio de una bobina de inducción que tiene una P primaria y una secundaria S. Luego, por el desarrollo actual en esta secundaria, cargo un condensador C, y este condensador lo descargo a través o en un circuito A, que tiene un espacio de aire una, o, en general, medios para mantener una descarga disruptiva. Por los medios descritos anteriormente, se produce una corriente de enorme frecuencia. Mi objetivo es el siguiente para convertir esto en un circuito de trabajo de muy alto potencial, para lo cual conecto en el circuito a la P primaria de una bobina de inducción que tiene un cable fino largo secundario S. La corriente en el primario P se desarrolla en el S secundaria un efecto actual o eléctrica de frecuencia correspondiente, pero de enorme diferencia de potencial, y la S secundario por lo tanto se convierte en la fuente de la energía que ha de aplicarse a la finalidad de luz, produciendo. Los dispositivos de suministro de luz pueden estar conectados a cualquiera de los terminales del S secundario. Si se desea, un terminal puede conectarse a una pared conductora W de una habitación o espacio para ser iluminado y el otro dispuesto para la conexión de las lámparas con el mismo. En tal caso, las paredes deben estar recubiertas con alguna sustancia metálica o conductora para que tengan suficiente conductividad. Las lámparas o dispositivos de iluminación pueden ser una lámpara incandescente ordinaria. Pero prefiero usar lámparas especialmente diseñadas, ejemplos de las cuales he mostrado en detalle en los dibujos. Esta lámpara consiste en una bombilla o globo enrarecido o agotado que encierra un cuerpo refractario conductor, como carbono, de un tamaño comparativamente pequeño y de cualquier forma deseada. Este cuerpo debe ser conectado al secundario por uno o más conductores sellados en el vidrio, como en lámparas ordinarias, o está dispuesto para ser conectado inductivamente al mismo. Para este último propósito, el cuerpo está en contacto eléctrico con una lámina metálica en el interior del cuello del globo, y en el exterior de dicho cuello hay una segunda lámina que debe conectarse con la fuente de corriente. Estas dos hojas forman las armaduras de un condensador, y por ellos las corrientes o potenciales se desarrollan en el cuerpo iluminador. Como muchas lámparas de este tipo u otros pueden conectarse al terminal es como la energía suministrada es capaz de mantenerse en incandescencia. En la figura 3, B es un globo o receptor de cristal enrarecido o agotado, en el que hay un cuerpo de carbono u otro conductor adecuado E. A este cuerpo se conecta un conductor metálico F, que pasa a través y se sella en la pared de vidrio del globo, fuera de la cual se une a un cobre u otro cable G, por medio del cual se debe conectar eléctricamente a uno polo o terminal de la fuente de corriente. Fuera del globo, los cables conductores están protegidos por un revestimiento de aislamiento H, de cualquier tipo adecuado, y dentro del globo el cable de soporte está encerrado y aislado por un tubo o revestimiento de una sustancia aislante refractaria, tal como una tubería de arcilla o similar. Se muestra una placa reflectante L aplicada al exterior del globo B. Esta forma de lámpara es un tipo de aquellos diseñados para la conexión eléctrica directa con un terminal de la fuente de corriente. Pero, como se ha indicado anteriormente, no es necesario que haya una conexión directa, ya que el carbón u otro cuerpo iluminador se puede volver luminoso por la acción inductiva de la corriente sobre el mismo, y esto puede producirse de varias maneras. La forma preferida de la lámpara para este propósito, sin embargo, se muestra en la FIG. 2. En esta figura el mundo B está formado con un cuello cilíndrico, dentro de la cual es un tubo o lámina M de material conductor en el lado y sobre el extremo de un cilindro o enchufen de cualquier material aislante adecuado. Los bordes inferiores de este tubo están en contacto eléctrico con una placa metálica o, asegurada al cilindro N, todas las superficies expuestas de dicha placa y de los otros conductores están cuidadosamente revestidas y protegidas por aislamiento. El cuerpo emisor de luz e, en este caso un bastago recto de carbono, está conectado eléctricamente con dicha placa por un alambre o conductor similar al alambre F, 3, que está revestido de la misma manera con un material aislante refractario K. El cuello del globo encaja en un casquillo compuesto por un tubo aislante o cilindro P, con un revestimiento metálico más o menos completo S, conectado eléctricamente por una cabeza metálica o placa R con un conductor G, que se debe unir a un polo de la fuente de corriente. El revestimiento metálico S y la hoja M así componen las placas o armaduras de un condensador. Esta invención no se limita a los medios especiales descritos para producir los resultados expuestos anteriormente, ya que se verá que se conocen diversos planes y medios para producir corrientes de muy alta frecuencia, y también medios para producir potenciales muy altos. Pero solo he descrito aquí ciertas formas en las que prácticamente he llevado a cabo la invención. Lo que yo reclamo es... 1. La mejora en la técnica de iluminación eléctrica descrita aquí, que consiste en generar o producir para el funcionamiento de las corrientes de dispositivos de iluminación de enorme frecuencia y potencial excesivamente alto, sustancialmente como se describe aquí. 2 el método de producir una corriente eléctrica para aplicación práctica, tal como para iluminación eléctrica, que consiste en generar o producir una corriente de enorme frecuencia e inducir por tal corriente en un circuito de trabajo, o aquello a lo que están conectados los dispositivos de iluminación, una corriente de frecuencia correspondiente y potencial excesivamente alto, como se establece. 3 el método de producir una corriente eléctrica para aplicación práctica, tal como para iluminación eléctrica, que consiste en cargar un condensador por una corriente dada, manteniendo una descarga intermitente o oscilatoria de dicho condensador a través de un circuito primario y produciendo de ese modo en un circuito de trabajo secundario en relación inductiva con los potenciales muy altos primarios, como se establece. 4. El método de producir luz eléctrica por incandescencia conectando eléctrica o inductivamente un conductor encerrado en un receptor enrarecido o agotado a uno de los polos o terminales de una fuente de energía eléctrica o corriente de una frecuencia y potencial suficientemente alta para rendir dicho cuerpo incandescente, como se establece. 5. Un sistema de alumbrado eléctrico, que consiste en la combinación, con una fuente de energía eléctrica o corriente de enorme frecuencia y potencial excesivamente alto, de una lámpara incandescente o lámparas constituidas por un cuerpo conductor encerrado en un receptor enrarecido o agotado y conectado directamente o inductivamente a un polo o terminal de la fuente de energía, como se establece. 6. En un sistema de alumbrado eléctrico, la combinación, con una fuente de corrientes de enorme frecuencia y un potencial excesivamente alto, de dispositivos de iluminación incandescente, cada uno de los cuales consiste en un cuerpo conductor encerrado en un receptor enrarecido o agotado, estando dicho cuerpo conductor conectado directamente o inductivamente a un polo o terminal de la fuente de corriente, y un cuerpo o cuerpos conductores en la vecindad de dichos dispositivos de iluminación conectados al otro polo o terminal de dicha fuente, como se establece. 7. En un sistema de alumbrado eléctrico, la combinación, con una fuente de corrientes de enorme frecuencia de potencial excesivamente alto, de dispositivos de iluminación, cada uno consistente en un cuerpo conductor encerrado en un receptor enrarecido o agotado y conectado por conductores directa o inductivamente con uno de los terminales de dicha fuente, todas las partes de los conductores intermedios a dicha fuente y el cuerpo emisor de luz están aislados y protegidos para evitar la disipación de la energía eléctrica, como se establece en este documento. Nikola Tesla